Bueno, hola Carmen, buenas tardes Le damos las bienvenidas acá a la Escuela Superior de Museología eh, Representando al Departamento de Arqueología, acá estamos con Sandra eh, Y queríamos que nos pudieras contar un poco Cómo fue este descubrimiento casi accidental De lo que hoy conocemos nosotros como uno de los sitios históricos más importantes de la ciudad Que es la basurita que vos nos cuentes un poco, ya que eras vecina del lugar, cómo fueron estas incursiones eh, que se llevaron a cabo allá, allá por 1982. Bueno, eh, prácticamente eh, era una costumbre que teníamos de recorrer la parte de Barranca y eh, el límite hacia de, de la zona con respecto a la avenida Belgrano. Eh, Casualmente salimos con mi esposo Carlos y mi hijo eh, un día recorriendo una calle lateral a la de mi casa y, eh, y, y al llegar al borde del Cine de la Granja eh, mi hijo fue el que vio que sobresalía algo del terreno y descargó y, y descubrió una botella de cerveza que nos llamó muchísimo la atención. Entonces empezamos ya a mirar con más detalles el espacio donde estábamos ¿no? y vimos que había muchísimos restos, así de rostro de rosa, de, de, de vidrio, y empezó a interesarnos. Yo estaba ya incluida un poco en el tema de, de la investigación, porque al haber seguido la carrera de museología, empecé como a tener otro enfoque. Yo soy arquitecta, pero el enfoque en mío era distinto. El sí. tema de investigación me surgió ahí y mi esposo, que era muy interesado en la historia de Rosario, fue el que se ocupó de buscar datos de tiempo atrás, de otros del siglo anterior, para poder llegar a una conclusión de por qué ahí había restos de, de elementos cotidianos de la parte de plato, de hasta juguetitos, de figuritas de muñequitos, de, de de, y lo que era llamativo eran unas pipas que se ve que eran muy utilizadas en esa época por el, el hombre de acá en Rosario. Sí. Y claro, nos despertó la curiosidad. Por supuesto, no teníamos un misterio arqueológico y lo que íbamos encontrando nos lo llevaba. Estábamos paseando. Sí, sí. Bueno, eh, ahí empezamos a indagar, veíamos que los elementos tenían marca, tenían sello, tenían, estaban identificados. O sea que seguramente había en algún lugar, un catálogo, una recopilación de datos donde se podía saber qué era, cuándo se eh, de dónde había usado, de dónde provenía. Eh, en la Argentina se utilizó mucho el elemento extranjero, sobre todo ingleses, escoceses de origen, eh, no solamente el envase, sino el contenido de origen extranjero. <coughs> bueno, eh, eso llevó, nos prestó muchísimo interés, así que la visita esa, que primero fue casual, después fue voluntaria, porque teníamos que, que, que ir a ver qué era, qué pasaba. Bueno, hicimos varias fotografías y, y, y cada vez encontrábamos cosas más interesantes. Porque, por ejemplo, un, un trozo de plato de la confitería de la esperanza, que era algo notable acá de esa época en Rosario, nos resultó algo muy especial. Y entonces, bueno, eh, transcurrió ese año, no sé cuántas veces, bueno, tengo el informe. Que, Posteriormente lo hice porque el director del bueno, en el interín esto hablo del año 82. En el interín se produjo la formación de la carrera de museología en la que yo ingresé y cada vez me iba complementando más en el tema este de investigar, de patrimonio, de todo el, de todo el, de el entorno y con Carlos, que, que aportaba toda la parte de la historia de Rosario, eh, nos hicimos eh, entusiastas de, de seguir y seguir ¿no? eh, Bueno, en, en el año 85 lo conocí al a, a que fue director de la escuela y en las conversaciones que teníamos le contamos el hallazgo que habíamos tenido. Y él también, persona curiosa e investigadora, eh, decidió que eso había que darle forma, que había que hacer un estudio más profundo, y bueno, fue derivando, derivando, hasta que se formó en la escuela el Departamento de Arqueología, eh, a la par que se había formado el Departamento de Fotografía, del que éramos eh, miembros Carlos y yo. Eh, iniciamos ahí el archivo eh, con también el espíritu de investigar y la cantidad de fotógrafos que hubo en la ciudad, que eh, formamos un, bueno, lo que ahora fue la base del archivo de eh, pues. Entonces, eh, en esa época, cuando nosotros ya, organizado por Julio, eh, hicimos una visita con los alumnos, y, y el profesor Volpe y la profesora Silvia Weissemann, eh, ya esto tomó una forma más, más se, se tornó más formal y entonces empezaron a pegar las líneas de hacer una investigación realmente eh, a todo esto nosotros cuando íbamos encontrábamos una persona que vivía en el extremo de la calle de Cristo Saindo y el señor Seco, que charlando charlando con él nos iba brindando datos de hacía muchos años que él había vivido y había, eh, había encontrado eh, elementos. Por supuesto, una persona simple no tenía ninguna escritura arqueológica, sino que contó que había visto... Que ah. Ahí está. Bueno, otro eslabón de, de la cadena de... Todo esto que íbamos averiguando, eh, se me presentó cuando me, me encontré con una vecina que vivía en esta manzana, más cerca del sitio todavía y, y esta señora mayor me contó que cuando eh, ellas eran tres hermanas, cuando los padres le daban permiso, iban con un familiar a esa zona y que habían encontrado hasta anillitos, relojes, cosas de, de esas cosas que involuntariamente van dentro de la basura. ¿no? Claro. Bueno, eh, para nosotros no era basura. Realmente era todo una curiosidad de saber qué era. Y bueno, recopilando datos de la revista Historia del Rosario, que mi querer le daría ahí, y uniendo digamos de, de, de cada costa, ahí sí fue de que descubrimos que era la basurita, que la pólvora, la historia de aquel temporal y fallo que cayó en un polvorín que lo hizo estallar. Y entonces empezamos a notar que la, en el borde de la barranca había grandes hondonadas que, eh, no me acuerdo que... Tenía un plano muy, muy interesante de la zona, de, de toda la zona sur, que es todo un, una zona como toda una maraña de arroyos que todas desembocan en el Paraná. Entonces, el fin era acá en Rosario desembo de, desembocar ese agua a través de esos cañadones que se sí. adaptan Ahí, hoy uno se nota, cuando vos entras por ahí hay un cañadón que se nota entre 27. que la derecha Entonces, claro, las autoridades municipales habían autorizado eh, a fines del siglo 1800, no me acuerdo qué año, perdón, más de la mitad de 1800, eh, habían autorizado a que todos los residuos domiciliarios fueran a, a parar a a ese lugar, lo no habían determinado porque era una hondonada que se prestaba para rellenar con esas cosas. Y bueno, ya empezaron a, a pasar los años, se empezó el tema de las entradas a Rosario, el acceso sur, todo ese tipo de cambios que hubo en la parte coste costanera de, de la ciudad, entre el cuerpo y, y la, claro, sí, muchas y la, modificaciones. Esas modificaciones llevaron a que el perfil de la barranca fuera muy agreste. Entonces hicieron todo un rebaje de, esa, de ese borde y, y fue donde quedó la capa más inferior a la vista y, y, y, y aparecieron los residuos que habían echado en cierta época. Y también, esa época casi coincidió con el tema de la ciudad universitaria, que ya también modificó la zona, y, y bueno, se puso a la vista algo que había estado años, más de 100 años tapado eh, Bueno, después fue muy interesante y, y hasta divertido a veces, porque yo, no tenía nada que ver con la arqueología, pero me daba a mi gusto de ver eh, cómo era el sistema que utilizaban, las trazas que marcaban y cómo iban excavando y con el cuidado que se trabajó. Y después, con el servidor, encontrar las piezas, a veces chiquititas, que daban información. Y fue una cosa que me resultó muy, me entusiasmó mucho porque... Para mí fue otra visión de lo que yo tenía parece, en ese momento. Eh, no sé cuánto después le pusieron el sitio, CU, no sé cómo era el nombre. MCU1. CU1. Eh, golpe era muy compañero nuestro y él siempre hacía los comentarios. Y Silvia Weissman nos no, no siguió en eso. Y bueno, yo algunas veces iba a ver el trabajo que hacían ¿no? Que previamente a ese trabajo le habíamos avisado a los vecinos que iba a suceder, que iba a ver a que venía, que, que no sabían qué, qué intenciones tenían. Entonces, esa gente fue tranquilizada de que no se iba a modificar su vida pero que iban a ver frecuentemente un grupo trabajando, no sé se les avisó. Eh, Bueno, de todas maneras, hubo inconvenientes, porque se ve que alguien también había malintencionado y al grupo no lo, no lo trataron muy bien, no pero bueno, son detalles que... Es, no parte, no, es parte de lo que pasa a veces. Es parte de que invadir un lugar sí. que la gente siente como propio es delicado. Sí. En, y más en un nivel así de la sociedad que se sienten medio como perseguido como eh, observados o algo así, entonces la gente... Ahora, después de un tiempo pasamos por el lugar, también con la curiosidad, creo que ya no estaban trabajando los de arqueología, eh, y vimos que en los lugares que ya habían eliminado eh, de esas viviendas precarias, estaba surgiendo otro nuevo grupo de gente. Y, y con esas viviendas así... Bueno, este, hasta déficit, el día de hoy están. Sí, bueno. Y bueno, después dejamos de, de visitar el lugar. Ya después hizo cargo, de, ya, ya una, una vez ya de, de todo esto se hizo cargo el departamento, ya formado el departamento de, claro, de arqueología. Manera, que debe haber sido la parte de, de fotografía sí. Sí. Uh -huh. bueno eh, después de varios años se presentó la ocasión en, en, en un encuentro de historiadores de barrio en Chile y Lumière, y nos invitaron a presentar algo y nosotros estábamos medio reacios porque no teníamos nada preparado y encontramos justamente un informe de esto claro. y armamos un un escrito para ese encuentro. Lo he leído y resulta que está hermoso, <risa> yo, porque fue como yo fui aglutinando todos los temas que tenían relación con, el, con este hecho. ¿no? Así que me, me entusiasmó de, al no verlo por muchos años, me volví a entusiasmar cuando <risa> yo por mí mismo me estaba haciendo la propaganda de qué bueno que se ha <risa> Pero bueno. Eh, no sé realmente qué datos más puedo dar, porque lo mío fue casual. Bueno, no, está bien, lo He por sí. la curiosidad y el espíritu de saber algo de los que siempre estuvimos eh, fotografiando y recorriendo, y hemos caminado mucho con Miguel Davis con Enzo Parori, que era otro fotógrafo, y, y siempre haciendo intercambio de, de la información entre nosotros que nos resultaba muy enriquecedora ¿eh? sobre todo Miquel Evis que yo lo que, que después ya quedó muy ciego y bien imposibilitado pero que era una fuente de información permanente que era de lo más interesante visitar y, y, y ya les digo todos los días íbamos recorriendo lugares y, y mirando lo que podía ser destruido, casas muy antiguas, registrándolas, todo eso, que eh, era parte de eso, de saber más de la ciudad. A mí me...